Hoy leeremos de Guy de Maupassant el cuento Salvada. ¿Qué trata el tema de el divorcio? Aunque el divorcio es una etapa de gran sufrimiento que en algunos casos puede requerir de ayuda psicológica, especialmente cuando hay disputas por la custodia de los hijos o los bienes, si bien en el desamor y la ruptura con la pareja persona pasa una fase de duelo, las recaídas son frecuentes en las situaciones en que uno entra en conflicto con su ex marido o ex mujer. Pero este no es el caso en el cuento que nos trae hoy Guy de Paupassan. En este caso, la mujer quiere divorciarse. Y hoy de Paupassan leeremos un cuento que seguro que te sacará más de una sonrisa. Y damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Salvada. Un cuento de Guy de Maupassant. La marquesa de Runedon entró como una exhalación y empezó a reír a carcajadas con toda la fuerza de sus pulmones. Con tantas ganas como se reía un mes antes, al anunciar a su amiga que acababa de engañar a su marido para vengarse, nada más que para vengarse, y por una sola vez, porque verdaderamente el marqués, su esposo, era tan estúpido como celoso. La baronesa de Granquier dejó sobre el diván el libro que leía y miró a Julia con curiosidad, contagiada por la alegría de su amiga. ¿Qué has hecho? Vamos a ver, ¿qué has hecho? le preguntó. Oh, querida mía, querida mía, es curioso, curiosísimo. Figúrate que... Me he salvado, me he salvado, me he salvado, sí, salvado. Pero, ¿de qué? ¿Cómo salvado? De mi marido, hija mía, de mi marido, ya estoy libre. ¿Libre? ¿En qué? ¿En qué? —¿El divorcio? Sí, ya tengo en mi mano el divorcio. —¿Te has divorciado? —No, mujer, no. ¿Qué cosas tienes? No soy divorcia aún en tres horas. Pero tengo pruebas, pruebas, de que me era infiel. Un fragante delito, un fragante delito. Ya lo he conseguido. —Ah, cuéntame, cuéntame. ¿De modo que te engañaba? —Sí. Es decir... —No, sí y no, no lo sé. En fin, tengo pruebas, que es lo esencial. —Pero, ¿qué ha sucedido? —¿Qué ha sucedido? Pues ahora verás. —Te aseguro que lo he hecho bien, bien. Desde hace tres meses mi marido estaba insoportable, odioso, brutal, grosero, déspota y noble, en fin. —Esto no puede seguir así. Me decía a mí misma. El divorcio se impone, pero ¿cómo? La cosa no era fácil de obtener. He hecho todo lo posible para que me pegara. No lo he podido conseguir. Me contrariaba desde por la mañana hasta la noche. Me obligaba a salir cuando yo no quería. A quedarme en casa cuando yo deseaba salir. Me hacía la vida imposible durante todos los días de la semana, pero no me pegaba. Entonces traté de averiguar si tenía, querida, sí, en efecto, tenía una. Pero tomaba todo género de precauciones para ir a su casa. Era punto menos que imposible sorprenderlos juntos. Entonces, ¿sabes lo que he hecho? ¿Qué sé yo? Claro, como lo has de saber, he rogado a mi hermano que me proporcionara un retrato de esa mujerzuela. ¿De la querida de tu marido? Sí. Al día siguiente y mediante 15 luises había conseguido el retrato y el original. Y es guapa, vaya. Y mi hermano Jacobo me ha dado interesantes detalles sobre su taller, el color de sus cabellos, sobre mil cosas. No comprendo el interés que tenías. Ahora verás. Cuando supe todo lo que quería saber, me fui. Como diré? A casa de... de un hombre de negocio, ya sabes, de esos hombres que se dedican a toda especie de negocios, agentes de... publicidad y de complicidad, de esos hombres, en fin, ya comprendes. Ya, ya. ¿Y qué le has dicho? Pues me fui a su casa enseñándole la fotografía de Clarisa, así se llama, le dije. Caballero. —Necesito una criada que se parezca a este retrato. Es preciso que sea bonita, elegante, fina, limpia. —Le pagaré lo que quiera. No reparo en el precio. La tendré a mi servicio tres meses, todo lo más. El hombre aquel me preguntó con un aire algo asombrado. —¿Desea usted que esa persona sea irreprochable? —Yo me puse colorada y contesté, «Sí». En cuanto providas, el hombre continuó. ¿Y en cuanto a costumbres? Yo no me atreví a responder, solo tuve valor para hacer un signo con la cabeza que quería decir no. Pero de pronto comprendí que la gente tenía una horrible sospecha y exclamé precipitadamente avergonzada por la malicia de aquel hombre. ¡Oh, caballero! Es para mi marido que me es infiel que me engañe fuera de mi casa y yo quiero que me engañe en mi propio domicilio, para sorprenderlo, ¿comprende usted? El hombre de negocios echó a reír, y en la mirada que me dio comprendí que me había devuelto su estimación, hasta el punto de que estoy segura de que en aquel momento sentía ganas de estrecharme la mano. Dentro de ocho días, me dijo, tendré lo que usted necesita. Si no reúne las condiciones deseadas, se cambiará por otra. No respondo del éxito. Usted me pagará después de que el asunto esté del todo terminado. De modo que esta fotografía representa la querida de su señor, esposo de usted. —Sí, señor. —Es guapa, delgada, bien. —¿Y el perfume? Yo no comprendía al principio su pregunta. —¿Cómo el perfume? —dije. Él continuó sonriendo. —Sí, señora, el perfume es esencial para seducir a un hombre, porque le inspira inconscientes recuerdos que lo colocan en excelentes disposiciones. El perfume establece oscuras confusiones en su espíritu, lo turba, lo enerva, recordándole sus placeres. —También nos convendría saber lo que su señor esposo de usted tiene costumbre de comer cuando está en compañía de esa señora. De esa manera podría usted servirle los mismos platos el día señalado para la sorpresa. —¡Oh, son nuestros, señora, son nuestros! Me marché contentísima, encantada. Decididamente había tenido la suerte de encontrar en aquel agente un hombre inteligentísimo. Tres días después vi llegar a mi casa una muchacha, alta, morena, muy guapa, con un aire atrevido, modesto al mismo tiempo, un aire de taimada que daba gusto verla. Estuvo correctísima conmigo y yo, no sabiendo a punto fijo quién pudiera ser aquella mujer, la saludé llamándole señorita. Entonces ella me dijo, oh, la señora me puede llamar Rosa sencillamente. Y comenzamos a hablar. Y bien, Rosa, ¿usted sabe para qué viene usted a mi casa? Lo sospecho, señora. Muy bien. ¿Y eso le disgusta a usted? Oh, señora. Con este será el octavo divorcio que habré facilitado, ya estoy acostumbrada. Entonces, perfectamente, ¿le hace usted falta mucho tiempo para conseguir la cosa? Ah, eso depende absolutamente del carácter del señor. Cuando la haya visto sola durante cinco minutos, podré responder exactamente a la señora. Va usted a verle enseguida, hija mía, pero le advierto a usted que es bastante feo. —Bah, eso no me importa, señora. Ya he separado algunos que eran horrorosos, pero... —¿Me permitiré preguntar a la señora si se ha informado del perfume? —Sí, querida Rosa, la verbena. —Tanto mejor, señora. Me gusta mucho ese olor. —¿La señora puede decirme si la amiga del señor gasta ropa interior de seda? —No, hija mía, de batista con encajes. —Oh, entonces se trata de una persona distinguida. La sedaba haciéndose cursi. Es verdad, tiene usted razón, Rosa. —Si la señora me lo permite, voy a empezar mi servicio. Y en efecto, comenzó a ocuparse de los quehaceres de la casa como si en su vida no hubiera hecho otra cosa. Una hora después volvió mi marido. Rosa no levantó siquiera los ojos hacia él, pero él sí los levantó hacia ella. Rosa olía a verbena a una legua de distancia. Al cabo de cinco minutos Rosa salió. Mi marido me preguntó en el acto. ¿Quién es esa muchacha? Mi nueva doncella. ¿Quién te la ha recomendado? La baronesa de la granguerí. «Me la ha enviado con los mejores informes». «Ah, es bastante mona, ¿eh?». «¿Tú crees?». ¡Psh! «Para una criada». Aquella misma noche rosa me dijo. «Puedo asegurar a la señora que el asunto no durará más de quince días. El señor es muy fácil». «Ah, ¿ha ensayado usted ya?». «No, señora, pero eso se nota a primera vista». He comprendido que tenía ganas de besarme al pasar a mi lado. —¿No le ha dicho a usted nada? —No, señora. Me ha preguntado solamente cuál era mi nombre, para oír de ese modo el timbre de mi voz. —Muy bien, Rosa, muy bien. —Vaya usted tan rápido como pueda. —Descuide, señora. No resistiré más que el tiempo necesario. Al cabo de ocho días mi marido apenas salía de casa. Lo veía a todas horas por los pasillos, y lo que había de más significativo en su conducta era que no me impedía a mí salir. Y por mi parte yo estaba fuera casi todo el día, para... para... para... dejarle el campo libre. Al noveno día, Rosa, al tiempo de hacer mi toilet para acostarme, me dijo con un aire tímido y candoroso... —¡Ya está, señora! —Está ya desde esta mañana. Al principio me sentí sorprendida, hasta un poco emocionada, no de la noticia, sino más bien de la manera en que Rosa me la dijo. Y balbuceé. —¿Y y, y ha sucedido sin dificultades? —¡Oh, sin ninguna, señora! Desde hace tres días el señor se mostraba más solícito y más apremiante conmigo pero yo no he querido ir demasiado deprisa. La señora tendrá la bondad de prevenirme para cuando desea el flagrante delito. —Sí, hija mía, vamos a señalar el jueves. —Muy bien, el jueves. Al fin de interesarle más no le concederé nada al señor hasta ese día. —¿Está usted segura del éxito, Rosa? —¡Oh, segurísima, sí, señora! Emplearé los grandes recursos para tenerle entretenido hasta el momento preciso que la señora tenga bien designarme. Bueno, entonces el jueves a las cinco de la tarde. ¿Le parece a usted bien? Perfectamente. ¿Y en qué sitio? Pues en mi cuarto. Así será. En el cuarto de la señora el jueves a las cinco en punto. Ya comprenderás lo que hice después de esa conversación. Fui primero a buscar a mi padre, a mi madre, luego a mi tío, al presidente y después a Raplet, el juez, amigo de mi marido. No les advertí lo que iba a presenciar. Los hice entrar a todos andando de puntillas hasta la puerta de mi cuarto. Allí esperé a que fueran las cinco. Las cinco en punto. ¡Oh! ¡Cómo me latía el corazón! Hice que subieran también el portero para tener un testigo más. Por último, en el momento en que empezó a sonar la campana del reloj, ¡pam! Abrí la puerta de par en par. ¡Ah, hija mía, qué escena, qué cara! Si hubieras visto su cara. Porque el muy imbécil volvió la cara hacia nosotros. Yo me retorcía de risa. Mi padre quería pegar a mi marido mientras el portero lo ayudaba a vestirse. Allí. Delante de nosotros, delante de nosotros, y le abrochaba a los tirantes. Estaba graciosísimo. En cuanto a Rosa, perfecta, perfecta, perfecta, perfectísima, y lloraba, lloraba muy bien. Te aseguro que es una joya. Te la recomiendo si alguna vez te encuentras en mi caso. ¿Y aquí me tienes? Que he venido a contarte inmediatamente el caso, ya soy libre. ¡Viva el divorcio! Y empezó a bailar en medio del salón, mientras la baronesa pensativa y preocupada murmuraba: ¿Por qué no me has invitado a ver eso? Fin.